Me siento un poco como Chayanne. Siempre quise usar una de esta vaina. A ver. Exacto. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué es? Pasaporte. Exactamente, sí. Es un pasaporte, sí. Este, in fact, es mi antiguo pasaporte. Eh, aquí, cuando veo la foto, me recuerdo así como lleno de miedo con un de esperanza, pero casi más lleno de miedo de tener toda esa página vacía y tener como que tanto deseo de, de salir, y explorar el mundo y, y ver todo lo que hay afuera. Sin embargo, ahora mi pasaporte yo lo uso como un blog de notas. Aquí yo, como estaba en CEO ya y toda la página estaba en vacía, eh, yo empiezo como que pongo palabras, y hago como mapas mentales, eh, muchas veces hago como dibujo, que siempre me queda mal, pero son dibujo. Eh, a veces como que escribo ideas para canciones, quizá. Pero más mayormente yo lo que hago son como mapas mentales que me ayudan, como porque me gusta mucho la palabra, y me gusta mucho el poder de las palabras. Y, y con esto me, lo puedo ver, me, me ayuda mucho a verlo. Y de una de las palabras que más me ha llamado la atención es adaptarse, adaptar. Adaptarse uno a las cosas, adaptar las cosas a uno. Y eso viene con... Muchas veces viene con cambio, viene con busca de límites, viene con eh, riesgos de que salga bien o que salga mal. Pero casi siempre viene con mucha flexibilidad y eso es lo que en mi vida yo lo he usado muchísimo. Y yo siento que todo el mundo debería usarlo. Entonces en ETA yo quiero hablar de, de eso, del poder de la adaptación y de cómo ese skill, esa capacidad es algo que nosotros necesitamos para lo que sea especialmente para esa idea que viven ahí en tu cabeza y que muchas veces uno piensa como que mierda quizá necesito esta cosa o aquella cosa y te olvida de todo lo que tú tienes alrededor que tú lo podría usar pase eso yo me recuerdo hace mucho de estas galletas y de estas cajas de galletas que cuando tenía hambre casi nunca tenían galleta siempre tenían cosas como hilos por ejemplo exacto o o herramienta, mi papá siempre lo usaba por herramienta. Pero ahora, mirando para atrás, me recuerdo, o sea, pienso que este tipo de cosas así como multipropósito, al principio lo usaba como galleta, o sea, me comía la galleta, pero después usaba el envase para otras cosas. Eh, recuerdo que después yo usaba, si tenía muchísimas, lo usaba de batería. O sea, si tenía muchísimas, ponía un bombo, eh, tenía un snare, eh, si le ponía un plástico por arriba, era como un tom, y todas las tapas la cortaba y la hacía como un platillo. Y me recuerdo que siempre la, como la inspiración me llegaba como a las 10 de la noche. Y por eso como que mi papá me pusieron en el cuarto de atrás, en el cuarto de servicio, después de la cocina. Pero yo sé que yo ahí le daba. Y yo me recuerdo que eso me dio como... Me empezó a, a transmitir esa pasión, o no pasión, pero como esa afinidad por lo musical o, o por, lo, por los instrumentos. Eh, casi siempre, casi por ese momento, yo recuerdo que yo le pedí a Santa, que ya yo en ese momento sabía que era o mi mamá o mi papá, y yo hice una lista como de 15 cosas, y ellos tienen un muy buen poder de convencimiento, y esa lista me redujeron a dos. Bueno, me dijeron, coge dos cosas de ahí, y después de esas dos cosas, coge una sola cosa. Entre esas dos cosas al final estaban un videojuego, eh, que a mí me gustaba mucho jugar FIFA, que es un juego de fútbol, y una guitarra, que iba a ser mi primera guitarra, que sería mi primera guitarra. ¿Qué ustedes creen que yo elegí? ¡Claro que no! Yo elegí el juego. <risa> Sin embargo, cuando lo fueron a comprar, ya no habían. Y me terminaron comprando la guitarra, una clásica guitarra española, súper clásica. Y yo recuerdo que me gustaba mucho esta guitarra que se llamaba la Gibson Les Paul. Siempre me gustaba, me gustaba cómo se veía y me gustaba la gente que la tocaba. Era, era muy cool. Y yo recuerdo que yo hice como... compré un papel de... Eh, como un adhesivo. Y, y lo pegué en la guitarra para que se viera como esta parte blanca y que es como un pickguard. Y mi papá me compró un micrófono, casi como este, un lavalier, eh, y le hicimos un hoyo a la guitarra y lo pusimos por dentro, y ya para mí esa era mi guitarra eléctrica. O sea, ya yo convertí mi guitarra a mi guitarra eléctrica, que era como que algo que me parecía muy interesante. Y eso me hizo sentir muy bien, como buscar toda esa imaginación o usar toda esa imaginación para llevar una, co para llevar una cosa de un estado A, a un estado B que era el que quizá el que yo quería. Otras cosas que por ejemplo yo fui viendo eran, bueno, o sea, ya yo tuve mi otro pasaporte, empecé a viajar, empecé a ir a muchos lugares y eso me, me trajo muchas cosas. Y recuerdo eh, el longyi. Los longyi son como unas faldas que la usan en Myanmar, que antes se llamaba Burma, eso está ahí en, en Asia, cerca de Tailandia, por eso lado. Y ellos usaban esa falda y ellos usaban para todo, o sea, ya sea para para ir al colmado o para ir a una boda. Lo único que eran diferentes era como que uno era de cuadro y otro era sólida. Sin embargo, el lounge lo usaban para muchísimas cosas. También lo usaban para, por ejemplo, para llevar a tu niño cuando te iba a comprar algo, o para llevarte eh, los libros, o si tú ibas al súper, llévate lo que tú llevaste ahí, lo que tú compraste ahí. También eh, lo usaban como mesa, digo, como mantel en la mesa cuando iban a comer, también para llevárselo a picnics. No era que se lo quitaban y después lo ponían ahí y comían en cuero, sino como que tenían otros, así como nosotros tenemos otros pantalones, ellos ponían eh, la espalda ahí. Eh, yo lo usaba mucho también para viajar, o sea, para, para lo que sea. Uno como viajero lo usa para lo que sea. Ese no soy yo, pero yo era así. Y también lo usaba mucho para jugar fútbol. Si tú te lo subes y como que la parte que sobra, tú le das vuelta y después te lo metes por atrás y funciona como, como un pantalón. Y eso me llamó mucho la atención. Pero el que más me gustó fue usarlo para subir mate coco y como que tumba coco. Eso era para mí el más heavy, porque al final después tú te lo llevabas en la misma falda. Y eso me gustó mucho. También estaba, por ejemplo, el sticky rice en Tailandia, que me gustaba mucho la dinámica de, de coger el arroz, que estaba súper pegado, y ellos le dan como una forma con la mano, y luego con, la misma, con el mismo arroz, cogen la carne, cogen la ensalada, cogen el dip y se lo comen. Lo cual me pareció muy bonito. Porque al final, no hay que fregar, o sea, tú no usaste nada casi, y comiste muy bien. Igual que por ejemplo en Costa Rica yo hice mucho rafting, y cada vez que, como que ya cuando teníamos como dos o tres horas haciendo rafting no parábamos, y el raft lo volteábamos, y ahí tú se poníamos la comida. Y me gustaba mucho eso, como cómo usar una cosa de, para una cosa, que fue como que su diseño original, pero también usarla para otra cosa. Sí, si me lo se tra, me doy cuenta todo eso mismo, que me gusta mucho ese diseño como que lo multipropósito y usar una cosa de varias formas o traer una cosa que no se usa para eso y usarla para eso, porque ya tú tenías esa cosa. Y entonces esto yo lo traté de traer a la música, al arte, a la música que es lo que yo hago, que para mí la música es tratar de expresar eh, como ideas, sentimientos, eh, emociones. Y obviamente hay teorías que exponen cómo, cómo uno interpreta o por qué uno interpreta lo que uno interpreta. O sea, por qué, cómo interpretamos lo que interpretamos. Por ejemplo, si hacemos tal progresión de acordes menores, por ejemplo, ¿por qué me da una, un sentimiento más melancolía? O si hago otra cosa, me da un sentimiento más como de felicidad. Sin embargo, teoría musical es algo muy amplio, del cual yo en verdad no soy un experto, pero sí hay mucha teoría musical en lo que yo hago porque aprendí un poco de teoría musical. Y una, entre esas cosas, como que siempre traté de... de no tenía todo, obviamente, no, podía, no tomé las mejores clases, pero con lo que tomé y sentí que con mi creatividad eh, y con mi imaginación pude traer cosas eh, a lo que yo hacía o a lo que yo quería hacer. Y lo que yo hago ahora es música electrónica, que para mí es como un canvas. Un canvas donde yo puedo dibujar con, con pinceles, pero también puedo tirar la pintura desde lejos, o puedo pegarme la pintura a mí y yo pegarme al, al canvas, o, o lo que sea, puedo hacer lo que sea. Y eso me gusta mucho de la música electrónica y, y de, del factor de repetición y cómo uno va, uno tiene como una sola idea específica y uno va cada vez como adentrándose más en lo que eso significa o en cómo yo veo esa idea. Entonces, quisiera hacer... Eh, si me lo permiten, un, una dinámica que, por ejemplo, yo para hacer canciones, casi siempre me grabo en el celular, grabo lo que sea que me llegue a la mente, lo tengo ahí y luego quizá lo utilice. Entonces, quizás podríamos, en sus celulares, hacer como una nota de voz, súper rápida, una frase o puede ser una palabra, y luego la hacen y luego me la envían por airdrop a mi, a mi computadora, se llama Chess Tropics, así que yo le voy a dar a usted de 30 segundos para que abran su celular Graben una nota de voz de lo que sea, de lo que sea, y vamos a ver lo que pasa. Mi computadora debería aparecer como Chess Tropics. Y sea lo que ustedes me manden, me debería aparecer de una vez. Me voy a callar para que no, no salga ahí. Estoy viendo varias aquí muy bien, mira. Ok. Ok. Mira, yo tenía mucho miedo de que nadie me envíe nada, Entonces hice como que una yo. Ok. Yo siento que estoy muy famoso ahora mismo, entonces voy a quitar el airdrop para que ya no entren más. Y de verdad que yo nunca pensé que te iba a pasar, pero qué bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Vamos a ver si se oyen. Manches Robbins. Ese fui yo, mala mía. <laughs> Mira, guarda Nani, neni, neni, neni, neni, okay. neni, neni, neni. Muy bien. Hola, hola, hola. Ok. Le gusta mucho el delay a usted y la repetición. Me parece. A ver. Yo soy many scenes, but mostly a random human. Bien, bien deep. Vamos a poner una más. Neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni. Ok, bueno, vamos, vamos a una de estas. Neni, neni, neni, neni, Sí, yo creo nani. que esta fue unisa, unisonamente la, una de las más populares. Eh, a ver... Nanny, nanny, nanny, nanny, nanny, nanny, nanny. Okay. Mm. Nanny. Right. Mm -hmm. Nanny. Perdóneme. Okay. Nenny nanny. Nenny mm -hmm. nanny. Nany <laughs> nanny. Nanny nanny. nanny. nanny, nanny. Nanny, nanny nanny nanny nanny na Neni, Neni ¿Sí? Mira Bueno, muchas gracias ¿Quién, quién hizo Neni o oh, quién es Neni? Okay. ok, muy bien Ok, bueno Neni, esta fue para ti <ríe> eh, Y nada, esos son como que un ejemplo De cómo yo uso cosas así como el celular Que algo que siempre uno tiene, siempre tiene cerca, y lo uso para pa hacer cosas eh, que me gustan mucho. Otra cosa que, por ejemplo, yo recuerdo que eh, algo que me da la música electrónica también es como explorar otras formas, algo que me da también adaptar y como explorar eh, otras formas de hacer algo, o con la, con la misma cosa, hacer otra cosa, y eso me, me parece muy interesante. Y recuerdo eh, que yo crecí usando mucho la, o sea, escuchando mucho la trompeta, y para mí, la trompeta siempre fue difícil y igual, siempre lo es y lo sigue siendo. Entonces apareció algo como esto, que es una trompeta electrónica, que me, una trompeta MIDI, perdón, que me permite eh, hacer como que estoy tocando la trompeta, pero quizás usar sonidos de trompeta o usar sonidos de otras cosas, como sintetizadores o bajos o lo que sea. Y recuerdo que eh, para mí fue como, fue como finalmente eh, encontrarme a mí en el Caribe, que fue algo que para mí fue muy difícil. Eh, como encontrar mi, mi identidad. Y aquí solamente para terminar ya quiero enseñarles una de mis canciones. Eh, bien fácil. O por lo menos, más o menos, cómo yo la hice. Esa canción se llama... Se llama De Andá. Eh, y la hice, la hice también en, la, en el... En el, en el, durante el coronavirus, durante la pandemia. A ver. Uy. Sorry. Okay. Sí, esto casi, casi siempre pasa. Ahora sí. Eso también pasa en la música electrónica, por ejemplo. Ese tipo de silencios. Ahora sí, ok. Ok. Ahora sí. la próxima, la otra parte la van a escuchar allá afuera, así que... <risa> y nada, solamente lo quería dejar con, con usen todo lo que haya alrededor. Si no lo tienen, invéntenselo. Y... bueno, se me pasó ahí poner la trompeta. Y quería terminar con esta frase de, de Ralph Waldo, que es uno de mis autores favoritos, y es que la mente, al igual que, que un pasaporte, después de expandida por una idea, después de estampada en un país, Nunca vuelve a sus dimensiones originales y nunca, nunca vuelve a estar vacío. Así que nada, yo soy Chestropix y este fue mi TED Talk.